Hola afición Lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video. siendo un poco de frustración, Guillermo Almada. Guillermo Almada pide que los equipos que no quieran jugar sean sancionados por los árbitros y no los premien. Como cree que sucedió ante Cruz Azul este domingo en el Estadio Corona. En conferencia de prensa, el estratega Santista expuso un sentir tras el empate. siendo un poco de frustración. Fuimos, buscamos en todo el partido. A veces se nos hace difícil encontrar la apertura porque Cruz Azul tiene buenos jugadores. Fue como esperaba acumuló mucha gente de la mitad para atrás, éramos una situación clara, cometimos un error, se lo dijimos a los futbolistas, que iban a tratar de aprovechar una pelota quieta, una distracción, Cruz Azul cortó mucho, anulando impresiones que tuvimos, hoy hubo un solo equipo que intentó jugar, uno intentó proponer, el otro obstaculizar, no es crítica, solo describo lo que pasó, un árbitro permisivo, me cuesta entender lo que se pergona. dar agilidad al juego y el principal actor permite que se corte mucho, me habría quedado satisfechos y perdemos, pero se juega el tiempo que se perdió, no mejoramos al fútbol, si hay alguien que se propone a no jugar, tienen que castigarlo si nosotros lo hacemos, que lo hagan a mí no me gusta que los jugadores hagan tiempo se tiren, si no cambiamos esto seguirá, agregó, Almada aseguró que ya lo había platicado con el presidente de la comisión del arbitraje, Arturo Bricio, para mejorar la dinámica del juego y apoyar a la federación y la liga busquen el espectáculo y el que no quiera hay que combatirlo, sobre el penal fallado señaló que el gol es el cambio táctico más grande del partido y de haberlo convertido se obliga a Cruz Azul a abrirse a buscar pero se falló y bueno cometimos un error que se lo, se lo dijimos a, a, a, los, a los futbolistas previo del partido en el entretiempo que se van a jugar alguna pelota quieta alguna falta alguna pelota peinada eh, para aprovechar cualquier error nuestro o distracción y bueno después Cruz pues Azul cortó muchísimo eh, lenteció mucho el juego y bueno este, y algunas imprecisiones que nosotros tuvimos este, uno quiere ganar pero a veces se hace difícil con todas estas situaciones complicadas que nos tocó vivir ¿no? Adelante, Adelante Irving Reina, Irving Reina por, favor. por favor Profe, buenas noches Irving Reina para Canal 10 Deportes se tiene un empate que como se lo dice se queda con un sabor amargo pero qué diferencias podemos ver de, esto, de este Santos con el de la jornada 1 que le gana 3 a 0 al Necaxa y de igual manera al Santos que tuvo un excelente torneo pasado, qué, qué diferencias vemos con, con estos partidos, de los torneos pasados, del, torneo, del partido pasado al partido que tuvimos ahora que faltó terminar la jugada de gol. Lo que pasa es que esto, hoy hubo un equipo solo que intentó jugar, esas cosas, esa es la realidad. Este, un, intento, un equipo intentó proponer y el otro tratar de obstaculizar ensuciar el partido, tratar de aprovechar algún error, no estoy haciendo una crítica simplemente estoy describiendo lo que pasó con un árbitro permisivo que a mí me cuesta a veces entender un poco lo que se pregona este, porque se pregona darle, sacarlos alcanza pelota poner las pelotas en los costados, dar la agilidad del juego que nosotros los entrenadores colaboremos y después el principal actor que es el árbitro cinco minutos cuando cortaron, este, enlentecieron el, el, el, el juego, tiraron dos pelotas para adentro, eh, hubieron cinco cambios de cada lado, hubieron pausa para tomar agua, y esto no quiere decir que nosotros este, hubiéramos ganado partido, capaz que lo perdíamos, pero me iba más satisfecho si lo perdíamos y jugáramos todo el, el tiempo que se perdió, que, que en esta situación, porque no colaboramos en este... Eh, el fútbol y el principal artista que tiene que este, mejorar o colaborar para mí son los árbitros. Si hay alguien que eh, propone no jugar, tienen que castigarlo este, en la medida que... Si nosotros lo hacemos, castíguenlo. Si nos tienen que expulsar tres, tres futbolistas, expúlsenlo. Bien expulsado. A mí no me gusta este, que mis jugadores lentescan, que hagan tiempo, que se tiren. Pero realmente si no combatimos esas cosas y se pregona, pero después no se lleva a la realidad, te repito, esto no nos va a dar ningún triunfo ¿eh? en este capaz que lo perdíamos en el partido. Pero me cuesta entender este, cosas que hablamos entre todos y, y que tratamos de mejorar, pero que no se llevan de cabo. Adelante. Adelante, Daniel Velasco. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Eh, do, dos preguntas, si me lo permites, profe. La primera es eh, me, me, me genera eh, cierta controversia tus, tus declaraciones, profe, porque es un tema que recurrentemente platicamos, ¿no? El arbitraje, ¿no, no han tenido juntas, no han tenido pláticas con, con, con Arturo Grisio o con, sí, no, o con sí. los encargados del arbitraje? ¿Y, y, ¿Y qué les dicen? Porque evidentemente todo lo que dices me parece real, ¿no? Sí la hemos tenido y las cosas que hablamos quedan entre nosotros. Todo la idea es colaborar entre todos para mejorar el, el, el, la dinámica de juego y que se juegue más tiempo. Y yo estoy completamente de acuerdo con, con Bricio, con, el, con, la, con, con la Federación, con la Liga, porque esto es un juego y hay que darle un espectáculo. Y el que no quiera hay que combatirlo. Eh, este, eh, pero bueno, vuelvo a insistir, <risa> después no sé se... Eh, y, y repito, esto no quiere decir que nosotros hubiéramos ganado partido capaz que lo perdimos. <ríe> porque Cruz Azul tiene muy buenos futbolistas eh, y tampoco castigo a Cruz Azul cada uno hace en, en lo que quiere el que tiene que tomar o reponer todo el tiempo que se, eh, que se pierde y tomar las determinaciones en, en aspecto de conducta de los futbolistas míos o del rival es el árbitro y fue una de las cosas que intentamos que se intentó pregonar este, si hay que pulsar a un futbolista porque hace tiempo y no quiere jugar, y ¿no lo iban a hacer. Y, y, entonces, ya, simplemente me, me cuesta a veces entender este, lo que se pregona con lo que se lleva a cabo después. De acuerdo, gracias, profe. Y la segunda es: eh, eh, en una sola, ¿qué pasa con, con Brian, profe? Llamó la atención que no estuviera ni en el banco. Y si puedes aclarar un poco qué sucede también con, con Alessio Lacruz. No, no, eso no es una pregunta más, más para los directivos, porque no, no sé, no, nunca se hacemos a entrenar con nosotros. Este, sé que está en la ciudad, porque me dijeron, pero ahí hay una problemática que no sé, no sé exactamente este, cuándo se, se solucionará. Este, y en el caso del huevo, sentí una molestia jueves o el viernes y y no quisimos tomar ningún riesgo con él porque estas cosas van a suceder después de un año y medio parado, este, le van a aparecer molestias y bueno, lo que hicimos arriesgar es este, eh, imponerlo quizás y, y bueno, se complique más lesión muscular y que le lleve más tiempo entonces optamos, como todavía tenía alguna molestia ayer por dejarlo descansar porque se nos vino una seguilla de partido Gracias, profe Bien. Continuamos con Marcelino Fernández, por favor ¿Qué tal Guillermo? Buenas noches, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN ¿Cómo crees que impactó la falla del penal tan temprano en el partido para que quizá tu equipo perdiera un poco de confianza a la hora de ir al frente y no pudiera desarrollar el juego que quizá tenía planeado y que quizá en los primeros minutos pudo desarrollar? Y bueno, el, cambio, el, el gol siempre es el cambio táctico más grande que hay en el partido, seguramente hubiera obligado a Cruz Azul a hacer otro tipo de juego, este, o, o abrirse más, o salir a buscar también igual que nosotros, y, y bueno, lamentablemente lo amarramos, ¿no? pero Gorri eh, ha dado muestra de personalidad, ha hecho muchos goles de penal y de otro tipo de jugadas, y bueno, a veces tienen esta fatalidad, lo agarran a los que lo patean, ¿no? Este, pero seguramente eh, hubiera sido un aliciente y bueno, hubiera llegado un poco a rival a hacer otro tipo de juego distinto al que hizo prácticamente todo el partido. Cerramos, Cerramos partido, contigo, ¿no? favorito, sí, bien. Sí, nos por ahí, Mauricio, nos contigo, Hugo ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo Tiyaheche, de Trastante TV Buenas noches, profe, primero que nada Buenas noches eh, Pues felicidades por el empate eh, Y considera eso que preguntaba el colega eh, Un poquito acompañado eh, ¿Qué hubiese sido, qué hubiese pasado? Ya sabemos que hubiera sido. Pero si Santos hubiera logrado anotar ese penal en el primer tiempo ¿Cambiaría un poco el esquema táctico? ¿O pues, hubiera sido como empezó? No, nosotros no, no cambiamos, no, no jugamos de acuerdo al resultado, nosotros tenemos un estilo de juego que obviamente debemos saber aprovechar nuestras aperturas, la intensidad, el ritmo, en seguir buscando, para mí, como siempre les bueno a los futbolistas, la mejor defensa que podemos tener de, de un gol es ir a buscarlo. Y si estamos haciendo algo bien, no tenemos por qué cambiarlo, así que siento el fútbol de esa manera, este, y seguramente hubiéramos seguido buscando a pesar de... De, de, de que lo amarramos, pero si lo hubiéramos convertido lo hubiéramos seguido de la de manera que sentimos el fútbol y que hicimos en la semana anterior con, con la casa, hicimos un gol también y seguimos proponiendo, seguimos yendo a buscar. Este, y bueno, esa es un poco nuestra filosofía y nuestra idea. Muy bien, muchas gracias profesor